Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad Pues bien Hemos traído diferentes archivos de la NSA Donde nos hablaba del fenómeno OVNI Del fenómeno supuestamente extraterrestre Habéis estado viendo con diferentes pruebas Diferentes archivos que os he ido poniendo en pantalla Pero aquí vamos a venir con otro archivo que parece que la información se ha cruzado entre la nsa y el gobierno francés el artículo traducido al español sería el gobierno francés y el estudio de los ovni el estudio de los ufo y vamos a ver qué es lo que nos dice este archivo lo vamos a poner en pantalla dice el abogado de GEPAN de estudios llevadas a cabo durante el primer semestre del año 78 junio de 1978, cinco volúmenes aproximadamente, unas 500 páginas. Este informe francés del grupo de estudio gubernamental OVNI, GEPAN, documenta los estudios efectuados por el grupo durante la primera parte de 1978. Tres grupos especiales: intervención rápida, huellas eh, fiscales, de alerta de radar, físicas, en fin, diferentes. Eh, entidades en este caso se creó como parte de las funciones del grupo estudio pero eran utilizados durante el 1978 el mayor trabajo se pudo realizar en 11 casos de alta credibilidad y alta extrañeza estos casos fueron estudiados en gran detalle Solo uno mostró tener una convencional explicación en los otros 10 que apareció que la distancia entre los testigos y los objetos eran menos de 250 metros de cinco volúmenes del informe tres se dedicaron por entero a análisis de estos 11 casos todos excepto uno de los cuales era antes de 1978 la más temprana era el año 1966 dos de los casos eran avistamientos de humanoides el análisis y la investigación fue llevada a cabo por un equipo de cuatro personas en cada caso el equipo incluyó un psicólogo que lleva por separado a cabo un examen psicológico relevante para la evaluación de testigos el cuidado con la que las distancias ángulos se llevaron se evaluaron los factores psicológicos hace que la mayor parte del informe Condon, se llama así el informe parece muy pobre en comparación en otros casos, las investigaciones eran modelos de libros de texto de la forma. Tales investigaciones debe, deben llevarse a cabo en los 10 u 11 casos. Los testigos tenían evidencias de un fenómeno material que no podía explicarse como una, un, un fenómeno natural, en este caso un dispositivo humano. Una de las conclusiones del informe total es que detrás del fenómeno global hay una máquina voladora cuyos modos de sustento y de propulsión están fuera de nuestro conocimiento. Esto es del GEPAN y fue creado en el año 1979 bajo la dirección del doctor Claude sis Luego vemos cómo durante el año 77, en gran medida de que se trate con la comprobación de las estadísticas de Power, que ha probado eh, este sistema, durante el año 78 pues bueno tiene ampliado su operación en la investigación de los casos reales es alertado de casos reales por teletipo por la gendarmería nacional francesa que es la fuerza policial el informe anterior tiene según los informes aprobados por el GEPAN, del asesor científico de supervisión aquí hay una nota que dice el informe original limitado entre 120 y 140 copias y son secretos no está disponible para uso general difusión y en cualquier caso está en francés hay una amplia cobertura en el informe del caso de teherán pero nada más allá de lo que es conocido por investigadores estadounidenses que no era uno de los eh, que revelen casos estudiados todos los cuales estaban en francia Esto es del grupo de estudios de fenómenos aeroespaciales no identificados y hay una segunda nota que dice, aunque se hizo estudiar la luz, casos nocturnos, ambos de los cuales terminaron con la etiqueta de no identificado. Esto lo presenta Ron Westrum. Pues bueno, eh, aquí veis cómo el fenómeno ovni siempre está presente. Y de hecho, vemos cómo, en cierto modo, pues realmente es un tema bastante importante es decir que esto está ocurriendo de verdad esto es una nota informativa que os puedo decir que es del año 79 79 80 aproximadamente y se llevó este estudio eh, se rescató por parte de la nsa del gobierno francés de esta organización del GEPAN, que hoy día es el GEIPAN cambiado un poquito el nombre el señor que estaba al frente del japan eh, se jubiló hace poquito y ahora hay nuevos equipos de investigación es decir que los franceses se toman los objetos no identificados como algo muy muy serio pues bien amigos yo os dejo esta información podéis evaluar vosotros lo que más os guste y podéis quedaros con lo mejor o lo peor de este informe pero esto es un archivo ya desclasificado por parte de la agencia de seguridad nacional de los estados unidos de américa así que yo lo único que puedo haceros es una reflexión ¿por qué nos están ocultando todo esto y nos lo van soltando a cuentagotas esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención hay un eh, una entidad hay entidades biológicas inteligentes que están interactuando con los gobiernos esta es una gran incógnita yo quiero pensar que sí pero tú qué es lo que piensas con todo de todo esto te dejo este documento gracias amigos nos vemos en el próximo programa hasta la próxima